¡Qué, qué, tú sabes que ah na na, no, Ay, no, tú sabes que todo el mundo saciar no, no, mucha no, pero pocos la pueden saciar. no, me importa lo que Sabe que todo el mundo quiere hay hay mucha sed, pero pocos la pueden saciar, no me importa lo que me pueda costar, no congelado, no quiero Papi ya que voy a morir solo Por eso los lujos son mi gran tesoro La soledad de mi amiga, es mi todo Mi mejor etapa es cuando me crezco Y mi gran soporte pues es mi gran ego Hay días y noches en que compadezco Al resto por todos los, los que manejo Congelado como un freezer No te quedes con él que me creó un gigante en esta, cena. esta pero escena Pero nada me separa de estos pies de la tierra Tengo siete en mi lugar No quiero nada pena Pero cuando te reviente luna para no, pa no, otro planeta papi, más de un año que me postró Aquí ¿Qué es lo que he logrado Pues son nada más ni diría que experiencia Pero soy mal 50 temas escritos y no estoy y feliz. feliz Pero ¿qué hago no estoy satisfecho. satisfecho Mis temas no son nunca calo lo que calo espero Las bien no importan Es cuestión de tiempo Pero mejoras muy pocas encuentro sabes que en todo el mundo quiere hay si Hay mucha sed, pero pocos la pueden saciar No me importa lo que me pueda costar Lo congelado quiero quedar y tú sabes que en todo el mundo quiere hay si Hay mucha sed, pero pocos la pueden saciar lo que me pueda costar Lo que va a ¿No congelado Quiero brillar Si todos hacemos lo mismo El palabreo no gana al ritmo Hay miles de copias del mismo Esa voz susurrada es del delito Obviamente yo tengo esquemas, esquemas. Pero hay diferentes maneras Cosa es la inspiración, la inspiración Y otra copiar todo un ¿Qué? tema Mucha tontería y es lo que uno se encuentra por ahí ¿Sí? Letras sin sentido y musicalidad Un poco así, sí. nunca más que like es lo que no puedas el Consejo de MC, sí. está bien arriesgarse Pero no por cosas así Todo el mundo Quiere La verdad, la que la verdad, la corona ay, mucha sed, pero la ay, la la verdad, la verdad, la Pero pocos la pueden saciar, no me importa lo que me pueda.